Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos la oportunidad de comprar Bitcoin al 50% de descuento Para ello lo vamos a hacer a través del exchange Probit Global El cual tiene estas campañas, ya participamos anteriormente en la ApeCoin nos llevamos medio Apecoin, unos 7 dólares aproximadamente a mitad de precio, lo cual realmente no está nada, nada mal. En esta ocasión, como acabo de decir, tenemos Bitcoin al 50% de descuento y esta es una oportunidad muy, muy buena. Como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el Exchange Probit Global. Te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta y además también detallamos cuáles son las principales ventajas y promociones que nos van ofreciendo constantemente para poder beneficiarnos y llevarnos criptomonedas tanto a mitad de precio como es el caso como otras muchas opciones como por ejemplo el bot de trading para hacer dollar cost averaging te dejaré el vídeo por aquí arriba realmente una de las formas más recomendables para invertir tanto en bitcoin como en cualquier otro activo me gustaría recalcar que esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo siempre debes realizar tu propia investigación pero esta es una de las mejores estrategias para ir acumulando satoshis y bien la oferta que tenemos es de bitcoin nos quedan todavía 5 días 15 horas y 3 minutos para poder participar en este caso han destinado 50 mil dólares en bitcoin para todos los usuarios verificados de probit global y las reglas para poder participar son muy muy sencillas nos dice que los usuarios deben tener un mínimo de 500 tokens PROP, el token nativo del exchange en staking para poder participar tenemos 5 niveles de membresía desde la vip 1 hasta la vip 5 y para tener cada una de ellas o poder disfrutar de las ventajas que nos ofrece cada una de ellas deberemos tener una cantidad de tokens prop estaqueados la más básica de ellas es la de vip 1 debemos tener 500 tokens actualmente el precio del token probit está en 0.33 céntimos de dólar si hacemos un cálculo rápido son unos 165 dólares realmente no es una cantidad muy elevada vuelvo a decir que esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero simplemente adquiriendo estos tokens ya podremos participar en esta opción y podremos comprar un total de 500 dólares. Es decir, actualmente el precio de Bitcoin está a 40.000 dólares, podremos comprar hasta 500 dólares a mitad de precio, a 20.000 dólares. Una oportunidad brutal, sinceramente es brutal. Esta promoción se realiza mediante suscripción, lo dice aquí muy claro, lo cual significa que aparte de tener los 500 tokens en stake, debemos comprar teniendo tokens en nuestra billetera, tokens PRO, muy importante. También nos dice que los resultados se anunciarán dentro de las 24 horas siguientes al terminar el periodo de suscripción y si quieres ver en mayor profundidad todas y cada una de estas reglas, te dejaré el enlace abajo en el cual lo tienes todo de forma súper detallada. De todos modos, si tienes cualquier duda, puedes dejar un comentario o también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales estaremos encantados de echarte una mano a tratar de solucionarla. Y bien, para encontrar esta opción simplemente iniciamos sesión en nuestra cuenta de Probit Global, tener nuestra cuenta validada con nuestro KIC previamente verificado es muy sencillo te va a llevar menos de 5 minutos y en el propio banner principal tenemos aquí la opción de bitcoin al 50% o también tenemos esta opción en el menú superior en la cual dice exclusivo entramos en esta opción y aquí tenemos todas las anteriores y también las que están vigentes Pulsamos sobre ella y aquí tenemos la opción. En mi caso yo ya tengo tokens pro tengo un total de 288, aparte de los 500 que tengo estaqueados. En mi caso soy VIP1 y ya únicamente nos falta introducir la cantidad de tokens pro con los cuales queremos participar en esta promoción. Yo le voy a dar al máximo, tengo 288, introducimos la cantidad, a continuación aceptamos términos y condiciones, le decimos que ok, no estamos en ningún país en el cual no se permite participar, le damos a confirmar y simplemente le daremos a suscribirse. Volvemos a darle a suscribirse y ya estamos participando. Nos dice que la suscripción ha sido completada con éxito. Si quisiéramos seguir participando, es decir, comprar más tokens PROP y seguir añadiendolos, sería tan sencillo como volver a comprarlos. Los tendríamos en nuestro balance, en nuestra billetera y volveríamos a esta opción introduciríamos nuevamente más cantidad de tokens PROP hasta un total de 500 dólares, tal y como nos indica en esta opción. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así como siempre, házmelo saber, déjate un buen comentario, déjame tu opinión acerca de Probit Global, también déjate un buen like y suscríbete, no seas desagradecido si te gusta y te sirve el contenido que aportamos desde Satoshi Factory, algo tan sencillo para ti es enormemente grande para nosotros. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.